Suscríbete y dale a la campanita. Eso es, suscríbete y dale a la campanita. Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Hoy es 7 de febrero de 2023. Y bueno, mmm, me habéis preguntado muchas veces. Exchange, exchange. Vamos a hablar un poco de Kraken. Pero primero, pero primero como lo que estamos haciendo normalmente... Eh, efemérides, sí pequeñas son, son importantes, las he reducido bastante porque creo que haré otro vídeo aparte de, de estas cosas que me están gustando y está gustando tanto la gente es un poquito de cultura general, hay gente que no le gusta la cultura general, pero bueno, pues bueno no se la vamos a poner eh, y luego ya el que quiera las verá eh, decía Ken Robinson que no sabemos lo que podemos llegar a ser hasta que no sepamos lo que somos capaces de hacer eh, Muchas veces no nos hemos visto, la mayoría de la gente, no nos hemos visto en las situaciones límites eh, necesarias para saber lo que somos capaces de llegar a hacer. Eh, bueno, los, yo como ex militar profesional, aún así, os puedo decir, eh, era, no era de un cuerpo precisamente blandito, eh, que. La mayoría de la gente no tiene ni puta idea de lo que es capaz de llegar a hacer. Pero bueno, dicho esto, el 7 de febrero de 1871 en los Estados Unidos, el dentista James Bill Morrison patenta el taladro accionado con el pie, ese que os gusta tanto cuando vais ahí a, a, al médico. Pero mmm, algo cinco años después que pasó en 1876... Brutal, Alexander Graham Bell patenta la invención del teléfono, cuya idea había tomado del italiano Antonio Meucci. El 7 de febrero de 1897, Benito Verde Caldos ingresa en la Real Academia de la Lengua. Gran honor. Y el 7 de febrero de 1934, en Valencia, Juan de la Cierva hace la prueba de descenso y despegue de su autogiro en la cubierta del portaaviones Dédalo. De Tremendo invento. Yo donde vivo los veo cada vez por tres pasar por aquí hay mucha, mucha afición a los autogiros y me parece maravilloso. El 7 de febrero de 1962, ojo, entra en vigor el embargo estadounidense contra Cuba, embargo que se mantiene a día de hoy. Aunque se han levantado cosillas y bueno, pues intentan hacer cosas, pero ahí sigue. El 7 de febrero de 1971, ojo con esto, en Suiza un referéndum popular aprueba por mayoría de dos tercios, dos tercios, nada más, la concesión del derecho a voto a la mujer. El 7 de febrero del año 92 ya, 1992, se firma el Tratado de Maastricht por el que se establecen las intenciones de la Unión Política de la Unión Europea, auténtico desastre, ya lo estamos viendo. Y el 7 de febrero de 1999 pasa algo que mmm, fue algo bastante controvertido y chungo. El gobierno de Ucrania decide poner en marcha el tercer reactor de la central nuclear de Chernóbil, con el siguiente canguele en occidente, claro. Y bueno, el 7 de febrero del año 2000, chan, chan, chan, chan, chan, chan... El laboratorio Pfizer, creador de la Viagra, entre otras cosas, y la empresa Warner Lambert se fusionan en una operación de 90.000 millones de dólares, creando así una de las más grandes farmacéuticas. Y bueno, ya hemos visto en estos meses su poder. Bien dicho esto, ¿qué pasa con los exchanges? ¿Por qué Kraken? Yo, eh, primero por antigüedad, Kraken es uno de los grandes que ha pasado ya Varios, varios calvarios, ¿no? eh, eh, grandes bajadas, eh, no le ha afectado absolutamente para nada todo lo que ha pasado eh, esta vez, ni lo que pasó en 18-19, en la caída anterior. Eh, fue el primero el primero en el cual pudimos estar retirando ya en el año 17-18, retirando eh, Fiat, eh, muy barato, 9 céntimos, 9 céntimos de euro, cuesta enviar... La, la cantidad que sea, ¿eh? no, esto no es un porcentaje, 9 céntimos de euro, tú envías tu, a tu banco una SEPA la, la transferencia SEPA de tu banco a Kraken o de Kraken a tu banco la tienes en el mismo día si lo haces para primera hora de la mañana eh, y lo tendrás a lo largo de la tarde si la has hecho por la mañana, si ya la haces un viernes por la tarde-noche, pues evidentemente trabajan y esas cosas y pues se irán a, y te llegará el lunes y viceversa no eh, pero es algo muy muy rápido tienen un montón de opciones. Tienen casi como... Bueno, en pares tienen, tienen 180 y pico, creo que son criptos, pero en pares tienen muchos más, evidentemente, porque tienes pares contra el dólar, contra el euro directamente, con lo cual te evitas cambios contra el títer, eh, contra el Ethereum también, o sea, bueno. Eh, es, es tremendamente eficiente. Puedes hacer futuros, por así decirlo, ¿vale? Vamos a a, a um, ir perdiendo poco a poco, y e, e. lo vais viendo, el fuelle con todos estos exchanges que bueno pues ya no permiten hacer futuros a los que están en España, en Europa en general. Eh, Entonces, bueno, en, en Kraken lo puedes hacer hasta 5X, sí, pero bueno, pero los puedes hacer. Y bueno, yo creo que más allá del que quiera hacer algo más allá de eso, bueno, pues cada uno en su locura, pues cada haga lo que le dé la gana. Evidentemente ya sabéis que... Eh, eso ya es una cuestión de cada uno eh, en cuanto a, a staking, ¿vale? hasta el 24% ojo, en staking tenemos un staking flexible de Cardano eh, tenemos en Atom es flexible y entre el 18 y el 22 no tan flexibles, vale, a 21 días, eh, tenemos de Ethereum, tenemos de Flow, de Kava de Kusama, tenemos un montón, vale, de ellos, tenéis que hay que estar atento a lo que hay en cada, en cada momento, eh, es muy buena la plataforma de staking, es muy sencilla, la plataforma es de lo más sencilla que os podéis imaginar, hay que acostumbrarse porque es diferente a las demás, y luego tienes la parte de Kraken Pro, que es una plataforma de trading como cualquier otra, de las que hemos trabajado siempre, y bueno, pues aquí puedes hacer eh, lo que más rabia te dé. ¿Qué quieres hacer? Eh, eh, trading en spot, ¿vale? ¿Qué quieres? Margin trading, margin trading, staking, staking. Tienes todo lo que lo que quieras hacer, ¿vale? Bueno, pues te dice, pues, puedes comprar hasta más de 185 eh, criptomonedas y se van cada día agregando más. Es uno de los exchanges que ha tenido mucho cuidado de ir poquito a poco eh, añadiendo criptos. Hace un par de años, puedo decir, que a lo mejor tenía 20 pares, eh. O sea, y es un exchange antiguo. Es un exchange que tiene eh, licencia bancaria en Estados Unidos, con lo cual creo que eso también habla mucho de ello. La, no la tiene desde ahora, la tiene desde el año 19, si no me equivoco. O sea que, eh, bueno, personalmente para mí es el mejor con mucha diferencia. Luego ya si queréis hacer futuros de otra manera, pues, pues ya hablaremos de otros exchanges. Pero vamos, durante estos días os voy a dar un poquito el coñazo con Kraken y os dejaré un link por aquí debajo. ¿Por qué? Os doy el coñazo porque para mí es el mejor para la gente que empieza, y creo que en el canal de lo que hay que preocuparse es de la gente que empieza. Uh, los que ya sabéis mucho, pues bueno, pues felicidades, eh, ya sabéis que, que Kraken existe. Eh, aunque solo sea como paso para mandar dinero a vuestro banco, es el mejor, con mucha diferencia. Eh, y bueno, a partir de ahí ya cada uno... Decide lo que quiera. En cuanto al mercado, ¿cómo está el mercado? Hay amigos, pues fijaros como el SP500, que está a puntito de cerrar, que le queda una hora y 25, está intentando atacar la zona de resistencia que tiene ahí, muy cercana a los 4.000, bueno, muy cercana a la zona de resistencia, son los 4.200, están 4.158, eh, bien por el SP500. Bitcoin, ¿vale? Um, no, está, no se le ve con tantas ganas y tan fuerte, pero tampoco se le ve mal, ¿vale? Aquí anda, fijaros la pedazo de vela de cuatro horas que ha habido aquí, vamos si no vamos a una hora, vamos a ver un poquito más claro, ¿vale? ¿Qué ha pasado? un pedazo de subidón al de 6 a 7 de la tarde pero de 7 a 8 ¡pum! se lo ha comido para abajo y casi se va al carajo pero los alcistas siguen ganando terreno poco a poco, con un poquito menos de volumen sí, pero bueno, no está nada mal el volumen que se están moviendo da, da gusto ver que se, que se menea entonces está bien, están peleando pero yo sigo sin ver uh, chicha y limonada ¿qué pasa? que en este tiempo tenemos que mantenerlo todo un poco en digamos, ¿cómo decirlo? en tierra de nadie. ¿Por qué? Si yo mantengo en tierra de nadie el RSI en cuatro horas de diario, sobre todo el de diario, vale, ese más importante, no muy arriba, si luego consigo ir bajando poco a poco, eh, cuando llegue el día 14, que nos van a dar unos datos de inflación, si son buenos, tendré margen para subir bastante bien, el mercado confiará en esa subida, eh, sobre todo si hay volumen, las rupturas y demás, pero si son malos, también tengo tener que tener un buen margen de caída. Entonces, por eso el mercado se mantiene en bueno, pues, <ríe> tierra de nadie. Sigo pensando, pues bueno, pues el R6 sigue cayendo, poco, poquito a poquito. El BLX, fijaros lo que decíamos, ¿no? Uh, necesitamos ver qué había pasado y cada día vamos viéndolo. Aquí ha subido <ríe> un poquitito. Uh, lunes, martes, domingo. Ha ido subiendo poquito a poco, pero muy poco para ser martes los martes, que es el día que a mí me gusta ver el volumen eh, ya en el cual tenemos que empezar a pensar en serio, pues bueno, perdón, es del lunes, miento, ¿vale? Martes es hoy, que estoy un poco yo perdido, hoy que no. Vale, entonces, el del martes lo tendremos mañana, esperemos a ver si sube un poquito, no sé si va a subir mucho o poco, pero se va a domingo lunes, pero pues lo lógico es que subiera hoy martes, debería subir algo. Si sube en línea a estos días, podrá ser un muy buen indicativo, ¿vale?, entonces, eh, a partir de las eh, 12 de la noche, más o menos, podremos verlo. estaros atentos, o si no, mañana por la mañana, tampoco es algo que tenga que ser algo inmediato. Pero sí sería muy bueno ver que el volumen aquí en el BLX, bueno, pues se mantiene, por lo menos en este rango. Si mantiene más abajo, a mí no me gustaría, pero, pero nada. No obstante, pienso que los datos van a ser buenos, sinceramente. O sea, si yo. Eh, hemos hablado muchas veces de la criptoprimavera que se produciría y demás se nos ha adelantado un mes pero es que también ciertamente eh, si el halving se va a ir a abril en vez de mayo, pues bueno, pues sería ese mes adelantado de la vez pasada del año 18, que empezamos en febrero a subir, pues este año hemos empezado esta vez hemos empezado en enero estaría bastante bien, el resto de la economía no está para muchos trotes, quizás haya mucha, hay mucha gente que piensa que entre los 25 y los 28 vamos a tener una super mega trampa Inclusive que no vamos a pasar de lo que hemos pasado de este máximo de 24.255. Yo no lo sé, sinceramente no lo sé, pero tampoco lo estoy viendo, no lo estoy viendo mal. O sea, Simplemente está acumulando, estamos haciendo una zona de acumulación. Ha habido una pequeña distribución que no me ha molado, que ha sido en esta caída. Eh, pero vamos a ver cómo responde la siguiente subida que haya, si la hay. Si tenemos subida y responde bien, esta distribución que hemos tenido en esta zona... Eh, ...bueno, pues se podrá compensar de alguna forma... ...la zona de soporte principal para mí... ...sigue siendo la zona de 21.500... ...máximo a la zona de 2400... ...donde tengo esta línea roja aquí marcada... Eh, ...de momento... ...mientras respetemos esas zonas... ...seguimos en un terreno alcista... Eh, ...no hemos confirmado... ...mientras no pasemos los 25.000... ...vuelvo a, a, a repetir... Eh, ...la tendencia alcista... ...tenemos que pasar esta zona a mi modo de ver, a mí yo según mi escuela. Y, bueno, pues también respeto a mucha gente que dice que bajaremos a 12.500, es una posibilidad, sigue estando ahí, no lo olvidéis, ¿vale? No lo olvidéis porque cuando nos olvidamos de eso es cuando se nos va toda la mierda. Eh, y a medida que vayamos consolidando posiciones, ¿vale? Podremos ir aumentando el riesgo. Mientras esas posiciones no se consoliden, yo mantengo mi riesgo, pues en niveles bastante bajitos, de momento, porque prisa no hay, no hay ninguna, tenemos que pasar todo el 23, señores, o sea, no, no os volváis locos, ¿vale? Las altcoins se comportan muy bien, bueno, por ejemplo, Ethereum, muy bien, intentando ir otra vez a la zona de resistencia, el total market ha subido y Bitcoin ha bajado en la dominancia, con lo cual, ¡pam!, bueno, el dólar index se mantiene en su zona, eh, peleando con la media de 50, es algo normal, el resto de, o sea, de, de monedas mundiales han ido a tomar por culo, eh... Pero las altcoins se siguen comportando muy bien. Como decía, como decía, lo diré, joder, estoy, estoy un poquito eh, espesito, ¿vale? Gabriel, en el, en el grupo VIP, eh, evidentemente las de inteligencia artificial han pegado subidas tremendas, muy buenas, muy muy buenas. Entonces, bueno, tenemos que ir viendo qué es lo que está de moda en cada momento, desde ya para el, ¿vale? los que vais siguiendo altcoins, desde ya lo que está de moda en cada momento hay que seguirlo, hay que tener hay que buscar esas tendencias eh, fijaros como VR ha subido un 83%, GRT lo tenemos aquí con un 64%, KLU un 30%, FED 25% tremendo. NACA 23 PDX. Bueno, tenemos aquí Trias un 21% y NJ otro 20%. Se está por comportando brutalmente espectacular. Está en la, ya en zona de resistencia que ya teníamos marcada. La zona de apoyo ni siquiera llegó, con lo cual sigue teniendo muchísima fuerza. Matrix también otro 20% al alza. Es brutal. Es brutal lo que está haciendo. Se ha ido a una zona de resistencia importantísima, ¿vale? Toda esta zona de apoyo es una zona de resistencia importante. Yo creo que aquí va a descansar un poquito aproximadamente a los eh, 0.45, vamos a marcarlo, ¿vale? Creo que más o menos aproximadamente esto va a ser una zona de, de reposo. Debería de serlo. chile también, un 20%. chile ni mundial ni leche Después del mundial es cuando reacciona. Rose, también, 17%. Sé que hay gente que está con Rose atrapada desde hace tiempo. Bueno, pues a ver si lo vais recuperando. Estaría bastante bien. Si a Coin, bueno, si, si a Coin para mí es Coin, yo ni la tocaría ni con un palo de lejos. Eh, fiat también anda por ahí. Lina, o sea, muy bien en general. Fijaros, Compound, un 10%. IOTX, Maker, otro, otro 12%, 12%. O sea, está tremendo. Lead. 10,5 eh, tita otro 10 o sea están muy muy bien todas esas altcoins que bueno pues todos los yo sabéis que tengo algunas que tengo unos trozos por ahí bueno pues bienvenido sea en Gincoin coin también eh, recuperándose todo lo que se recuperen al alza mmm, colchón para una posible posterior caída bueno es ya veremos a ver cómo se cómo se desarrolla eh, yo en todo caso muchas de las que tengo eh, pues sabéis que tengo pequeñas cantidades, trocitos. No soy muy amante de las altcoins, pero sí que es cierto que de algunas sí que tengo. Eh, en su momento iré viendo si las cambió a dólares o las paso a Bitcoin. <ríe> que eso es lo bueno que tiene. Porque tú hayas comprado una altcoin contra el dólar. No quiere decir que la tengas que cambiar contra el dólar. En su momento iré viendo cuál es el cambio más adecuado para ella. Ya sabéis que por otra parte yo sigo mucho. Yo sigo mucho las altcoins contra el Bitcoin. Eh, para mí es eh, un cambio más peligroso, hay que tener cuidado, pero ciertamente hay algunas que me gusta bastante más. No solamente eso, sino que como las sigo desde hace muchísimos años, desde que han nacido contra Bitcoin, pues entonces, bueno, pues ahí, ahí las, las suelo tener un poquito más de cariño. En fin, poco más que añadir. Seguimos en un mercado lateral, un mercado de espera, eh, espero que no sea, valga la redundancia, mucho tiempo de espera, al menos para intentar, a ver si intentamos ya se atacar a los 25.000, cosa que estaría bastante bien y nos podría dar bastantes pistas de por dónde puede seguir eh, todo eso, pero ciertamente como... Ha dicho gabriel también desde hace seis meses esto parece un velatorio porque entre la primera caída que tuvimos y toda esta zona horizontal de mercado han ha habido buenos movimientos en los que se han podido ganar bastante dinero la caída de ftx toda la zona horizontal desde noviembre hasta enero ha sido tremenda bueno esta recuperación viene bien no es la madre de todas las recuperaciones ni mucho menos pero el haber atravesado la línea de tendencia principal es bueno, bueno, bueno. Así que, bueno, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y guardar un poquito de liquidez para las oportunidades que puedan venir y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.